Continuamos con la jornada Las renovables en el mercado de producción eléctrica y a continuación va a intervenir Diana Plané eh, del Departamento de Generación de Fenia y Energía, que nos va a explicar eh, brevemente cómo funciona el sistema retributivo, facturación y liquidaciones. Diana, por favor. Buenos días. Se me escucha bien. ¿no? Bueno, creo que vamos con retraso, así que vamos a tener que ir un poquito rápido. Intentaremos dejar un par de minutos al final para preguntas y, y un pequeño debate. Eh, vale. No os voy a contar nada nuevo, solamente vamos a hacer un repaso sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido en este último año, desde el cambio de Real Decreto. Haremos un poco de hincapié en el, en el coeficiente D. Las liquidaciones retroactivas, eh, coeficiente de cobertura y un breve repaso sobre los distintos registros administrativos que existen actualmente. ¿Vale? Bueno, me eh, imagino que todos sabréis, si sois productores fotovoltaicos, que una instalación fotovoltaica o cualquier tecnología renovable que, ver, que vierte energía a la red tiene derecho a recibir una retribución, eh, retribución de mercado por la venta de la energía en el pool, y, adicionalmente, hay algunas instalaciones, las que están inscritas en el registro del régimen retributivo, que reciben una retribución específica, que es la que luego explicaremos, es la RI y la RO. Eh, esta retribución de mercado la calcula y la liquida el agente de mercado, que normalmente suele ser el representante. Y la retribución específica la liquida la CNMC, que puede ser, como ha comentado antes Antonio, directamente o indirectamente a través de un representante. ¿Vale? En este gráfico vemos que la CNMC elabora las liquidaciones a partir de la información que recibe por parte del Ministerio, que esto es un cambio también que… Eh, que es, es distinto desde la publicación del Real Decreto. Antes eh, la CNMC tenía una propia base de datos y desde el Real Decreto 413 esta base de datos la, la elabora el Ministerio y es el que le informa a la CNMC. Por otro lado, recibe las lecturas eh, de los encargados de la lectura y de red eléctrica, en caso de que sean de más de 450 kilovatios, y con todo esto elabora unas liquidaciones y las paga directamente al productor, o indirectamente si está en modalidad de representación indirecta, ¿vale? a través de un representante. ¿Cuál es la, la mejor de las dos opciones? Eh, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Estar en representación directa, lo bueno es que cobras un mes antes la parte de la retribución específica, eh, pero sin embargo, si estamos en representación indirecta, recibimos un solo pago eh, y una sola factura, con lo cual es más sencillo. Bueno, los cambios que hemos tenido así resumidamente, eh, antes del Real Decreto 413 eh, teníamos el llamado régimen especial que estaba regulado bajo el Real Decreto 661 del 2007 o el 1578 del 2008. Una vez publicado este Real Decreto desaparece la denominación del régimen especial y se sustituye por el de energías renovables, cogeneración y residuos, no hay una distinción entre el régimen ordinario y el régimen especial, son todas energías renovables, pero sí que hay algunas que tienen derecho a cobrar una retribución específica. ¿vale? Eh, se publica inmediatamente también la orden 1045, en la que se establecen los parámetros retributivos y las instalaciones tipo, y todo ello queda regulado bajo la, bajo la ley del sector eléctrico 24 2013. Bueno, esto, esta slide también ha puesto Antonio en su presentación. Aquí simplemente un resumen de las partes principales de la retribución específica. Está formada por una retribución a la inversión, que es un término fijo, en, eh, que depende de la potencia instalada, y una retribución a la operación que depende de la, de la energía producida. ¿Quiénes tienen derecho a cobrar esta retribución específica? Aquellas instalaciones que estén inscritas en el, régimen, en el registro del régimen retributivo específico, concretamente en el estado de explotación. Bueno, Este Real Decreto se basa en garantizar a las instalaciones una, una rentabilidad razonable, que ha calculado pues, en base a una serie de parámetros bastante complejos, y Esta rentabilidad razonable va a ser revisada cada seis años, ¿vale? cada, al finalizar cada periodo regulatorio. En este periodo regulatorio, en el que estamos actualmente, eh, gira en torno al 7,4%, ¿vale? pero en función de cómo se, se comporten las obligaciones del Estado, eh, se irá revisando esa rentabilidad. Eh, como he mencionado antes, una vez que se publica el Real Decreto, inmediatamente después sale la orden 1045, en la que se establecen qué parámetros retributivos eh, se le van a aplicar a cada instalación. Entonces, esta orden, eh, yo dividiría este documento en dos grandes bloques. Por un lado, se hace una clasificación de las distintas instalaciones tipo que hay, según la, el emplazamiento, el tipo de tecnología, el año puesta en marcha, y se le asigna un código IT. Y en, el, en la segunda parte del documento se describe qué parámetros retributivos le van a corresponder a cada instalación tipo. ¿Vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, una instalación que sea fotovoltaica de menos de 100 kilovatios que se haya puesto en marcha en el 2008, le va a corresponder la IT 00030. Si buscamos en la segunda parte del documento ese código IT, eh, nos aparece cuáles son los parámetros retributivos que le corresponden en este primer semiperiodo regulatorio. ¿vale? Entonces, nos dice cuál es la RI en términos de euro megavatio, la RO en megavatio hora y los límites horarios. Luego hablaremos también hablaremos sobre esto. Entonces, como os comentaba, en este Real Decreto se establecen periodos regulatorios de seis años y dentro de cada periodo regulatorio, además, hay dos semiperiodos regulatorios. Al final de cada semiperiodo se van a ir revisando los parámetros retributivos en función de cómo se comporte el precio del pool, que esto afecta al, al valor de, de la inversión, y al final de cada periodo regulatorio se irá revisando la rentabilidad razonable. ¿Vale? Este es el ejemplo del primer periodo regulatorio en el que nos encontramos actualmente, que es un poco más largo de seis años porque hemos metido también en este cupo eh, 2013, ya que la, la ley entró en vigor el 14 de julio del 2013. ¿Vale? Vamos a hablar de los principales parámetros retributivos. Es una instalación que sí que está inscrita en el registro de régimen retributivo específico. Cobra por un lado la retribución de mercado y por otro lado la retribución específica. Eh, vamos a comenzar hablando por la retribución de mercado, que es la más sencilla. ¿Cómo calculamos nosotros, como agentes y representantes, cómo calculamos esta retribución de mercado? Bueno, pues eh, esta es la tabla de precios de Red Eléctrica. Hemos cogido como ejemplo enero 2015. Un, son los precios que están públicos en la web de Red Eléctrica y todos tenéis acceso. Entonces, como sabéis, el precio del pool es distinto a cada hora del día. Si multiplicamos ese precio de, del pool por la energía que ha generado una instalación en esa, en esa hora y hacemos una media ponderada, obtenemos un precio medio ponderado. ¿vale? Entonces, digamos que cada instalación va a tener un precio distinto. De retribución de mercado, porque depende de su energía producida en ese determinado mes. ¿Vale? En la gráfica que os pongo corresponde solamente a un día, pero luego, sin embargo, el precio que está calculado abajo es un ejemplo para, para el mes de enero. Entonces, multiplicaríamos ese precio medio ponderado por la energía activa y de ahí obtenemos la retribución de mercado. ¿Vale? Es un cálculo sencillo. Ahora eh, vamos a ver eh, brevemente la retribución específica. Como sabéis, está formada por la famosa RI, que es la retribución a la inversión, y la RO, que es la retribución a la operación. Y todas ellas afectadas por un coeficiente D, que limita las horas de funcionamiento, y el coeficiente de cobertura. Vale, la retribución... Ay, perdón. La retribución específica, ¿cómo, ¿de dónde obtenemos los valores de RI y de RO? Pues de la orden de parámetros que os he comentado anteriormente. Dependiendo de la IT que tenga asignada, vemos cuál es el valor que me va a corresponder de RI y cuál es el de RO. Este valor de RO, ojo, porque tiene también un límite máximo de, de horas. ¿vale? Nos ponen un máximo, a diferencia del antiguo Real Decreto, aquí solamente afecta a la RO. ¿vale? Sin embargo, luego hay unos límites mínimos de horas qué es lo que va a estar establecido por el coeficiente D, que eso sí que afecta a toda la retribución, ¿vale? tanto a la RI como a la RO. Eh, vamos a ver con más detalle el coeficiente D, dada su complejidad. Como hemos dicho, se establecen tres límites horarios, un límite máximo, un límite de número de horas mínimas y un umbral de funcionamiento. En este ejemplo, eh, si la instalación está produciendo por encima del número de horas máximas, eh, digamos que me quedo sin RO. Esto puede pasar sobre todo a final de año cuando una extracción ya ha alcanzado el número de horas máximas y deja de percibir RO. No es tan problemático porque la RO es una parte muy pequeña con respecto a la retribución específica total, a lo mejor es un 10% aproximadamente. ¿vale? Eh, luego, si estoy funcionando entre el número de horas mínimo y máximo, ahí la, la retribución específica se queda como está, ¿vale? no se hace ningún recorte, y mi coeficiente D sería igual a 1. Si produzco por debajo de las horas mínimas, pero por encima del umbral de funcionamiento, entonces no llego a cobrar, a cobrar cero, pero se reduce la retribución específica, ¿vale? que se multiplicaría por un coeficiente D que estará entre 0 y 1. Y si tengo la mala suerte de que estoy produciendo por debajo del umbral de funcionamiento, que esto ya es un caso en el que la planta está prácticamente parada, no es muy habitual, entonces ahí sí que la retribución específica sería cero y el coeficiente D sería cero. ¿vale? El problema de esto es que este coeficiente D multiplica por la retribución de todo el año que llevo en curso. Es decir, si es un cálculo del D que se está haciendo en diciembre, este coeficiente D multiplica a todo el año desde enero. Y por lo tanto, si he estado recibiendo liquidaciones mensuales y luego resulta que en el último mes, diciembre, el coeficiente es cero, tengo que devolver todas las retribuciones que he percibido durante, durante ese año en curso. ¿Vale? Entonces, Es muy importante eh, llevar un control de lo que estamos produciendo, de la producción, y ver cómo nos estiman las lecturas. Vamos a ver un ejemplo, para que sea más sencillo. Imaginemos que estamos en la producción de marzo, factura de marzo, esta instalación ha producido 299 horas, cuando hablamos de horas equivalentes de funcionamiento eh, estamos hablando del acumulado, desde enero hasta marzo. ¿vale? Eh, esta instalación está produciendo dentro de los límites normales, por encima del número de horas mínimas y por debajo del número de horas máximas, con lo cual no se va a tocar la retribución específica. Y el coeficiente D es 1. ¿Cómo hemos llegado a calcular ese coeficiente D? Bueno, pues En el Real Decreto también se establecen estas fórmulas. Es un coeficiente que se calcula trimestralmente. ¿vale? Y dependiendo del mes en el que estemos, utilizamos un cálculo u otro. En este caso, en el ejemplo, como estamos en marzo, utilizo la fórmula calculada el 31 de marzo. Y si introducimos los parámetros retributivos en esta fórmula, obtendríamos que ese coeficiente D para el mes de marzo, va a ser 5,8. Si es 5,8, ¿por qué me ponen que es, que es 1? Porque también se establece en la ley que si el, eh, este coeficiente D es igual o mayor que 1, va a tomar siempre valor 1. Lo mismo pasa cuando está igual a 0 o por debajo de 0. Siempre va a ser 0, nunca va a ser un coeficiente negativo. ¿De acuerdo? Ahora, eh, supongamos que esta misma instalación llegamos a diciembre... Y el número de horas acumuladas desde enero hasta diciembre ha sido 970 horas. Porque a lo mejor en los últimos dos o tres meses de, del año ha tenido una avería y ha producido cero. ¿Vale? Entonces aquí nos encontraríamos que estamos produciendo por debajo del mínimo. No llegamos al umbral de funcionamiento, pero estamos ahí entre el umbral y el mínimo. Con lo cual se va a reducir mi retribución específica. ¿Cuál va a ser el coeficiente D? Sabemos que va a estar entre 0 y uno. Pues utilizamos en este caso la fórmula del, del último trimestre, la de diciembre, y si introducimos aquí los parámetros retributivos, nos aparece que un coeficiente, el coeficiente D va a ser de 0,95. Esto quiere decir que multiplico 0,95 por mi retribución específica. Si la retribución específica que me, que me corresponde son 1.000 euros, lo multiplicamos por 0,95 y entonces ya no voy a cobrar 1.000 euros, voy a cobrar 950. ¿De acuerdo? Hablamos de retroactividad, aunque esto es eh, algo que casi ya forma parte del pasado, pero para que entendáis cómo, cómo ha ocurrido. Eh, el Real Decreto se publicó en junio del 2014, sin embargo, entra en vigor casi un año antes. Entonces, ¿qué, qué ocurre aquí? ¿Cómo tenemos que reliquidar esto? Pues se hacen unas liquidaciones retroactivas del periodo 14 de julio hasta el 31 de mayo, que están contempladas también en el Real Decreto, concretamente la disposición transitoria octava, que es a lo que llamamos DT8, para cortar. Entonces, en esta DT8 se establece que se, va, se van a liquidar en cada liquidación el noveno del total que me corresponda reliquidar, ¿vale?, si es un, un derecho de cobro, pues me van a pagar el noveno, pero si es una obligación de pago, este noveno nunca puede superar el 50% de, de mi retribución total. ¿vale? Lo vemos también con un ejemplo que se ve mucho más sencillo. Imaginemos una instalación fotovoltaica eh, que le ha correspondido una IT 297. Y aquí detallamos cuál ha sido su retribución eh, calculada con el antiguo Real Decreto. En este caso el 1578 y cuál es la retribución actual que le corresponde calculada con el nuevo Real Decreto 413. Si hacemos el total a regularizar en este caso, esta instalación es de las que ha salido favorecidas. ¿vale? ¿Por qué ha salido favorecida? Bueno, pues eh, se puede ver claramente en que esta instalación, cuando llegaba con el antiguo Real Decreto, cuando llegaba a, finales, a final de año, eh, dejaba de cobrar prima. Dejaba de cobrar prima porque tenía un número de horas máximas y, claro, como ese número de horas máximas afectaba a toda la, la prima, eh, pues eh, se, ve, se veía afectada. Sin embargo, con el nuevo Real Decreto es casi como una tarifa plana lo que está cobrando. No sé si lo veis. Ahí, que es, eh, casi todos los meses cobra una media de 3.500 euros. Entonces, el saldo que, que le sale a regularizar es a su favor, con lo cual le tienen que pagar... 5.491 euros, pero no se lo van a pagar de golpe. Va a ser en nueve plazos, ¿vale? O a sea, lo que llamamos los novenos. El noveno de esta instalación es de 610 euros. Eso quiere decir que en cada factura le van a sumar un importe de 610 euros, ¿de acuerdo? El detalle, bueno, este, este es el detalle que nosotros indicábamos en la factura de cómo se iba regularizando mes a mes. Y bueno, y eh, finalmente el resumen es que la cantidad pendiente a facturar de esta instalación es cero, porque ya han pasado los nueve meses. ¿vale? En marzo ya llegamos a liquidar todos los novenos. Sí que es verdad que puede que haya alguna instalación que todavía tenga algún fleco pendiente, sobre todo cuando tiene, es una obligación de pago. Si es una obligación de pago y por lo que sea esos novenos superan el 50% de, de la retribución total pues se van acumulando para el mes siguiente. Y entonces eso en vez de nueve meses se puede alargar a 12, 15 o hasta que, hasta que finalice. Bueno, pero vamos, por suerte esto ya es casi eh, parte del pasado. Y bueno, vamos a hacer un repaso de, del coeficiente de cobertura también, que es un tema importante. Para que entendáis el concepto del coeficiente de cobertura, eh, tenéis que tener claro, primero, cómo funciona la balanza del sector eléctrico. No vamos a profundizar, porque esto lo ha explicado Antonio perfectamente antes, el tema de los ingresos y, y los costes. Pero bueno, El sector eléctrico pues, tiene unos ingresos, sobre todo los peajes de acceso, eh, las subastas de CO2, etcétera, y unos costes que entre ellos están las retribuciones a las, a las renovables. ¿Qué pasa si, si los ingresos, al cierre de un determinado ejercicio, son inferiores a los costes? Que se produce un desajuste temporal, un déficit. ¿Vale? ¿Y quiénes van a financiar este déficit? Pues en eh, la ley 24-2013 se establece que los sujetos de mercado son los que van a financiar. Y entre ellos los sujetos de mercado pues, estáis vosotros como productores fotovoltaicos. Entonces cómo se financia este déficit aplicando un coeficiente de cobertura? El coeficiente de cobertura no es más que decir qué porcentaje de los ingresos que tengo del sistema, perdón, qué porcentaje de costes puedo, puedo cubrir con los ingresos que han entrado al sistema ese porcentaje es el que llamamos coeficiente de cobertura? ¿Vale? Por ejemplo, si eh, con los ingresos que me han entrado en este mes solamente puedo cubrir un 25% de mis costes, pues bueno, pues vamos a establecer que ese coeficiente de cobertura en este mes va a ser de un 25%. ¿vale? Siempre los dos primeros meses de, del año, en enero y febrero, suele ser un coeficiente más bajo debido a, al desfase de, de los ingresos de, de peajes. Esta es la fórmula que, que utiliza la CNMC para el cálculo. Os he puesto el ejemplo de, de enero, 2015, no, 2014, me parece que es, 2015, perdón, eh, pues, salió un 29%, es un poquito más alto que el año pasado, porque en el 2014, en enero, fue de un 25. Entonces, esta es la evolución del coeficiente de cobertura del 2014, que está ya a puntito de terminar. Creo que ya el mes que viene ya liquidamos la liquidación 15, que es la definitiva del coeficiente de cobertura 2014. Entonces, ¿cuántas liquidaciones hay para completar esta, este coeficiente? Pues eh, la ley se establece que hay 15 liquidaciones, 14 de ellas son consecutivas, ¿vale? 12 de ellas coinciden con el año natural, luego hay una liquidación 13 y una 14 que coinciden con enero y febrero del año siguiente y una liquidación 15 que esta ya va a coincidir con el M más 11 cuando cerremos el ejercicio, es decir, el mes que viene ya tendremos eh, la información de del M más 11 de diciembre de 2014, con lo cual eh, cerramos el ejercicio y conoceremos cuál es el coeficiente de cobertura. ¿Debería ser el 100%? Bueno, pues la ley dice que como mínimo tiene que ser del 98% y ese 2% restante se podría devolver durante cinco años, ahora ya sí con intereses. ¿vale? Todo lo anterior va sin intereses, pero aquí ya sí. ¿Cómo va a quedar? Pues no, no, no lo sabemos. Puede que se quede en un 98, 99 o con un poco de suerte en el 100% y así ya cerramos. En el 2015, ¿qué pasa? En el 2015 estamos conviviendo con dos coeficientes, el nuevo coeficiente de cobertura del 2015 y el que venimos arrastrando del 2014. Y esto nos va a pasar todos los años. En 2016 empezaremos con el coeficiente del 2016, pero vendremos arrastrando todavía el coeficiente del 2015, que no se liquidará hasta finales del 2016. ¿Vale? y por eh, en resumen cambios significativos que hemos tenido en el sistema de liquidaciones bueno pues importante el coeficiente de cobertura que empezamos a liquidarlo en enero del 2014 luego otro cambio muy importante en junio del 2014 que se aprobó el real decreto 413 aunque entra con efecto retroactivo de julio 2013 en este mismo mes de junio es cuando comenzamos a, a liquidar ya con esta nueva retribución y además en este mes, como particularidad, se suspendieron las liquidaciones de M-3 y M-11, aunque luego se vuelven a retomar en julio. ¿Por qué se suspenden? Porque van incluidas en esa DT8. En esas liquidaciones retroactivas ya incluíamos también las liquidaciones M-3 y M-11. ¿vale? Entonces, en julio de 2014 se vuelven a retomar y comenzamos a liquidar estas liquidaciones retroactivas reguladas bajo la DT8. En diciembre de 2014 introducimos en la factura un nuevo concepto, que es el factor de potencia, que es lo que antes llamábamos con la antigua regulación eh, complemento de reactiva. Este complemento de reactiva antes lo calculaba la CNMC y ahora es competencia de red, red eléctrica. Lo único es que lo liquidamos siete meses más tarde, o sea, por, porque la red eléctrica publica sus liquidaciones en el M7. ¿Vale? Y luego en enero de 2015, eh, pues, como también destacar que empezamos a, a liquidar con dos coeficientes de cobertura, el del 14 y el del 15, y es algo que va, va a ocurrir siempre. Y ahora sí, un breve repaso de los distintos registros administrativos que afectan bueno, tanto a las instalaciones fotovoltaicas como a cualquier otra tecnología renovable que esté acogida en el Real Decreto. Bueno, desde que se publica el 4.13... Eh, es competencia del Ministerio llevar todo este registro administrativo de, de instalaciones de producción. Entonces, En el Ministerio actualmente hay dos registros. El registro ERIDE, que es el registro administrativo en el que todos los productores de energías renovables, cogeneración y residuos tienen que estar inscritos. Y luego hay otro registro, que es el que llamamos ERIDE, que es el registro de régimen retributivo específico. En este solamente están inscritas aquellas que tienen derecho a percibir esta retribución. Todas las que antes cobraban primas, automáticamente han sido inscritas en este registro de régimen retributivo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver así también eh, los portales principales que tiene el Ministerio. Bueno, la página web principal del Ministerio, que ya os la ha mostrado antes Antonio. Aquí cabe destacar que tenéis eh, el apartado de registros en el que es público, todo el mundo puede hacer y podéis ver... Eh, los ripres, es decir, el registro de todas las instalaciones que, están, que son productores de energías renovables, con y residuos. Hay dos secciones. Antes había una sección de régimen ordinario y régimen especial. Ahora ya no existe esa distinción, pero sí que hay un registro de sección 1, que son todas las de mayores de 50 megavatios, y en la sección 2, que son las de menores de 50 megavatios. Es interesante también el apartado de preguntas frecuentes, en el que resuelve bastantes dudas relacionadas con, con todo este tema. Entonces, os animo que si no lo habéis leído ya, eh, os pongáis con ello. Luego también eh, tenemos el, la sede electrónica. Desde que se publicó el Real Decreto, todos los trámites con el Ministerio tienen que ser a través de, de la sede electrónica. ¿Vale? Entonces aquí podéis consultar todo lo relacionado con la firma electrónica, que si no la tenéis ya deberíais de, de sacarla porque es que os va a hacer falta, si no es ahora, en, en el futuro. Entonces aquí os hace una descripción bastante buena de todos los pasos a seguir para obtener la firma electrónica. En caso de que hayáis hecho alguna solicitud de un cambio de titular, cambio de IT, cambio de potencia, etcétera eh, si la hacéis por vuestra cuenta que se puede hacer, la puede hacer el titular o puede designar a un representante heride eh, no os van a contestar, no os van a llamar por teléfono ni os van a mandar un email sino que tendréis que entrar en este apartado de notificaciones electrónicas para ver cómo está el estado de mi solicitud ¿De acuerdo? y luego está el apartado heride que es el de registro de régimen retributivo específico a la que solamente se puede acceder con certificado digital y, como os he comentado antes, podéis hacer, eh, acceder vosotros como titular de, de la instalación o podéis designar a un representante RIDE, que no necesariamente tiene que ser el mismo que el representante de, la instalación, el representante de mercado. ¿vale? Entonces En este menú de, de IDE tenemos dos, dos apartados. El registro de preasignación, que no, no tiene derecho a cobrar retribución. Pero hay que estar previamente registrado en el de preasignación para poder eh, posteriormente ir al registro de explotación. En este registro de explotación sí que tienen derecho a recibir retribución específica. Y aquí tenemos todo tipo de, todas las gestiones que se pueden ir haciendo. Pues un, consultar simplemente cómo está inscrita mi instalación, eh, si quiero hacer un cambio de titular, cambio de usuario representante, etc. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba antes. Luego, ¿cómo se, coordinan, eh, cómo se coordina en este caso el ministerio con el resto, de, con las comunidades autónomas y otros organismos. Bueno, pues imaginemos, por ejemplo, que un productor quiere hacer un cambio de titular. Eh, tiene que ir al servicio territorial de industria de su zona. El servicio territorial es el que comunica esta información a la comunidad autónoma y luego es la comunidad autónoma la que le tiene que informar al ministerio. Es decir, un productor, o a través de su representante, nosotros, por ejemplo, no podemos informar al ministerio, tiene que ser el productor a través de todas estas vías. ¿Vale? Y una vez que se haya hecho efectivo el cambio en el registro administrativo RIPRE del ministerio, pues este se lo comunicará al resto de los organismos. Pero por otro lado, el productor también tiene que solicitar este cambio en el otro registro del ministerio, Eride. Es decir, aunque haya comunicación entre ellos, hay comunicación, pero no se hace la gestión, sino que tiene que hacerla también a través de Eride, ¿vale? Que puede ser el propio productor o con un representante de Eride. ¿vale? Y con esto yo creo que acabamos. Si tenéis alguna pregunta rápida, porque como vamos mal de tiempo. Gracias, Diana. ¿Alguna pregunta? Juan Antonio, por favor.